Bueno, pero yo no sé dónde es que el colegio o el vocero del colegio médico tienen, tienen los ojos puestos porque el hospital está, está iniciado. Juan Antigua Gavier, gobernador de la provincia de Duarte, respondió este jueves a la denuncia hecha por Cristian Ortiz, presidente del colegio médico en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al referirse a la situación de la construcción del nuevo hospital regional. Además, el año apenas comienza, que todavía la gente tiene la resaca de la Navidad. Eh, pienso yo que la semana que viene es una semana ya de, de arranque eh, con, con mucha dinámica a los trabajos del hospital. Esa, esa, eh, esa compañía que se ganaron esa licitación tiene unos contratos con términos y penalidades. ...ellos tienen que terminar su hospital en los 16 meses establecidos en el contrato... ...y para eso van a tener que trabajar mínimo dos turnos diarios... ...así que yo no veo motivo de la desesperación... ...si yo, vamos a terminar en 16 meses... ...no importa si están si, si lento ahora o mañana se, se, se, se dinamizan". Javier asegura en el marco de sus declaraciones... ...que el mismo será construido en el tiempo establecido. Pero los trabajos se van a dinamizar porque apenas estamos comenzando el año... Y, y, y la gente tiene que organizarse y crear nuevas expectativas y planificarse, eso es lo que están haciendo pero ahí nadie está parado eh, el vocero de, de, de, de, del colegio de médico aquí que es una, una persona que nosotros apreciamos y respetamos eh, debe tener un poco más de paciencia y no estar denunciando cosas por, por, por salir en los medios Para NTN su noticiero regional Joanny Paulino